Vos nos contarás, sí, David. Sí, sacudido en el consejo, ¿no? Sí. sí, una sesión muy extensa, la de ayer. Eh, imagínense, terminó a las ocho y media de la noche. A arrancó más o menos doce y media. Hubo algunas interrupciones por algunos problemas de sonido. Eh, y se hizo extensísima, eh, no necesariamente por algún debate que condujera a algún lado, en concreto. Eh, por ejemplo... Para variar. Eh, hubo un... Para variar, para <risa> variar. Eh, hubo, por ejemplo, un un proyecto del de bloque de Juntos por el Cambio que proponía repudiar el decreto que establecía el fondo especial de subsidio para la asistencia crítica y habitacional que es el decreto que sacó la gobernación provincial post desalojo en Guernica para asistir a familias que estén con problemas habitacionales. Eh, bueno, el bloque de Juntos por el Cambio, obviamente, decía que era un proyecto que alentaba las tomas. Uh -huh. eh, entonces propuso, en algún punto puso eso en el temario para ver si picaba el otro bloque y hacían una sesión así súper extensa. El otro bloque picó, hablaron todos los eh, concejales y concejales del frente de todos. Eh, se debatió mucho sobre el, la toma de los hornos, eso fue interesante. Claramente sin, no había ningún proyecto que aludiera a la toma específicamente de los hornos. Eh, y, bueno, se debatió un poco sobre esta cuestión de eh, la inundabilidad de los terrenos de los hornos, el hecho de que eh, la municipalidad, digamos, los concejales de, de, del oficialismo, eh, digamos, acordaran con provincia y, y nación eh, realizar un proyecto de, de urbanización de, de lo que es el predio de los hornos, aún sabiendo que este, había una, zonas que eran inundables. Eh, desde el bloque de Juntos por el Cambio, obviamente respondían que de todas formas eh, todavía no se había avanzado en ningún tipo de urbanización y que las personas estaban ahí. Ya no hablan tanto de desalojo, ahora hablan de reubicación, eh, pero en última instancia lo que están pidiendo es el avance de, este, de algún tipo de dispositivo policial en, en el predio de los hornos. Me gusta esta lectura, fue... perdón David, me, me gusta esta lectura que haces de eh, tiraron el tema para ver si picaban y eh, donde tirás ahí pican, ¿no? Es como, y así hasta las 9 de la noche debatiendo cosas claro. que... No. en algún punto el, el, lo, lo que hace bien el bloque de Juntos por el Cambio es que eh, logra correr algunos otros temas eh, que sí plantea el, el, los bloques de, de la oposición y que por ahí son un poco más... En, incómodos para ellos porque, por ejemplo, había uno de los proyectos eh, que finalmente quedó ahí en, en, en el tintero, eh, de una propuesta para constituir una comisión de seguimiento de las cooperativas de trabajo municipales. Claro. Eh, esto tiene que ver con aquella denuncia que hizo en su momento la concejala Florencia Rollier eh, sobre la, lo que considera la, la caja negra del, de, del municipio. Sí. Eh, bueno, eh, hubo un debate importante sobre eso, pero después quedó tapado por el debate sobre las tomas de tierras. Fue tan extenso el debate que incluso eh, incluyó algunos cruces con la presidenta del, eh, de, del Consejo, que en, en un momento sí, en cerró sí. la lista de oradores. Christian Bander, el eh, presidente del bloque del Frente de Todos, quedó afuera cuando cerró la lista. Hubo enojo, eh, hubo de todo en la sesión de ayer. En el, digamos, esta sesión con todos estos eh, chicanas y demás, mientras afuera había una protesta eh, contra el, código, el proyecto de código de convivencia, había otra protesta. Eh, pidiendo emergencia. la declaración de la emergencia cultural. Había también una protesta de transportistas, en este caso, con eh, reclamas hacia sí. la provincia. Sí. Y a la tarde hubo una protesta eh, reclamando por el, por el aborto legal, todo esto, mientras en el Consejo estaban en la suya, digamos, eh, con, con todos estos eh, debates y chicanas. Eh, eh, ¿Qué más pasó? Perdón, David, perdón, porque lo nombramos al mencionar... Digo, si eh, la ciudad de La Plata fuera un Game of Thrones, estamos hablando de la serie que muchos de los que están escuchando ya la han visto, eh, Florencia Rolier sigue siendo la, eh, el personaje más emblemático, porque no está en el Consejo y sigue estando presente. Digo, Es como si siguen hablando de temas que marcó Florencia, que denunció... Siempre caemos en Florencia Rolier. Es como que nuestra heroína ha pasado a ser de una u otra manera. Claramente La extrañamos en el Consejo. <risas> Deberían ponerle una banca especial, que aunque se opinen cada tanto... Eh, <risas> Porque sí, diría, cierto, tiraba que sí, para no todos lados jugando desde adentro, recordemos, Florencia Rollier eh, radical dentro de lo que era el bloque, pero criticaba permanentemente a sus colegas, sus compañeros eh, concejales de, de Juntos por el Cambio, ¿no? Y también, obviamente, al frente de todos. Le tiraba para todos lados. Tiraba para todos lados, nunca se fue del bloque oficialista, no conformó un bloque aparte, se quedó ahí hasta que terminó su mandato. Eh, y bueno, eh, la siguen mencionando. Después de ustedes hablaban sobre las TASER. Oh, eh, atención. ¿Qué se aprobó en torno a las TASER? En, en realidad, eh, no es que se aprobó el uso de las TASER. Eso es un poco lo que el municipio quiere difundir, que se aprobó el uso de las TASER en La Plata. Eh, en realidad, el proyecto es, eh, de, es mucho menor a, a lo que había sido originalmente, que era un, un proyecto de ordenanza eh, para... Eh, que la municipalidad eh, haga una readecuación re de partidas presupuestarias y pueda comprar 20 pistolas Taser a un valor eh, altísimo. Eh, ese proyecto en realidad se dio de baja, se fusionó con otro, eh, y lo que termina saliendo ayer y se aprueba, con los votos de los concejales oficialistas más el voto de Gastón Crespo, es el, la autorización para que la municipalidad evalúe la compra, en, el, en lo que es el, el, el ámbito de coordinación que tiene con la provincia en términos de seguridad. En realidad sí, todavía bien. no pasó nada, no, no es que las va a comprar, imagínense que además eh, hay un costo político que se paga de comprar armas que no las van a poder usar porque sin la autorización provincial no las exacto, pueden usar. exacto por lo, por, por lo tanto, en realidad es más el título que otra cosa, que es lo que en realidad en algún punto busca la Intendencia, que es posicionar al Intendente Julio Garro, de que ya están avanzando con la compra de y que en realidad todavía no hay nada. Eh, eso es lo que pasó ayer. Vamos, con va, a, este. vamos a, a darle un, un, un toquecín a esto para desarrollar y tratar de eh, entender algunas cuestiones, David. Tiene que ver, y volvemos otra vez, ¿qué lectura podemos hacer? ¿Es una cuestión eh, más electoral, digo, de campaña electoral, entiéndase, falta un año para las elecciones, digo, más pro, de propaganda, o tienen intencionalidad de avanzar con el fin... Lo pregunto, ¿no? Más allá de lo... Te lo pregunto concretamente de lo que se haya debatido ayer. Con el fin justamente de terminar adquiriéndola adu aduciendo que no las pueden usar porque las provincias no los autoriza, o no, ¿O no van a llegar a tanto? ¿O es como que siguen tirando títulos? ¿Qué se debatió ayer? Y hoy, 12 de noviembre, yo diría que no... Que, que su, la, la intención fue tirar el título. Título nomás. Título eh, nomás. Digamos, es. Eh, además porque no, no, no parece haber dentro de la provincia eh, un consenso fuerte. Digamos, hay voces que ya eh, se, se posicionaron, como la del ministro Sergio Berni, a, a favor del uso de las, sí. eh, de las pistolas Taser. Pero incluso tampoco, eh, digamos, si bien lo dijo, eh, cuando los intendentes de la oposición empezaron a decir, bueno, eh, si, si están de acuerdo con las Taser las compramos. Eh, enseguida ya el ministro salió a decir que no, es, no era algo que podían definir los intendentes. Con lo cual en algún punto eh, no hay una decisión política fuerte de equipar a la fuerza de seguridad con armas Taser eh, por ahora en la provincia. Sería medio raro que autoricen eh, su uso en la plata. Eh, Sí le podría servir en algún punto al Intendente Julio Verde, si ya las tengo compradas, eh, podrían proveer a la fuerza de seguridad herramientas que supuestamente son eh, más, más seguras para su uso, este, que disminuyen la, eh, los índices de inseguridad, eh, y de, en algún punto apurar políticamente eh, y que el Ministro Sergio Verde claro. en todo caso pague el costo de decir eh, bueno, estoy de acuerdo, pero no. Exacto, pero además de que no se puede utilizar y sobre todo lo, lo digo y porque vale la pena también recordarlo y lo mechamos, David, eh, tiene que ver con que eh, Garro ya viene apostando, más allá de que hace poco se referenció a la ley que no le permite la reelección y demás porque eh, alguna vez lo desarrollamos, y era en el 16, fue el después renovó como que este sería su primer mandato, algo de lo que ya hemos desarrollado alguna vez, pero se, el grupo Dorrego junto a estos intendentes vienen apostando mucho a la provincia y detrás de esa apuesta vienen las presiones de todo índole. Imagino que a su vez, detrás de eso viene otro de los temas que se habló allá en el, en el consejo. digo Pero la guerra de ciertos municipios con la provincia ya es muy evidente. Y no sería extraño que eh, sea una manera también de pegarla a la provincia tratando de buscar... Eh, alguna lectura de buscar debilitar, más cuestiones de, de, de política que ocurren, digo, tampoco seamos inocentes, ¿no? Pero por eso te preguntaba, más allá del título, más allá de que mañana vamos a salir y van a usar las Taser, ¿qué es lo que, y va en esa sintonía, me parece que es como pegarle a Bernie, pegarle a la seguridad, pegarle a, mirá, tenemos esto, vamos por acá y no podemos avanzar porque la provincia no nos deja, necesitamos otra provincia, ¿no, David? Sí, está eso, eh, en algún punto también la provincia le deja cierto terreno libre eh, con eh, este tipo de declaraciones de, del ministro. Con Bernie que, que, Claro, <risa> te, lo, los ponen a jugar en su terreno, digamos. Ese es el terreno que mejor le conviene a... Eh, a, a los sectores de, de, que representa junto por el cambio, los que pretenden representar, eh, entonces ahí les le da ese terreno libre, y en ese terreno, eh, el, junto por el cambio, y también eh, lo hemos visto en, la, en la, las movilizaciones este, que cuestionan eh, eh, la, la cuarentena, que piden una apertura indiscriminada, que cuestionan las vacunas, digamos dan, eh, te terminan dando este, pie a que esos sectores puedan este, expresarse y avanzar de alguna forma. Entonces, en, en, en ese punto es como que eh, hay una jugada inteligente de la, eh, de la municipalidad y que en algún punto se aprovechan de cierto... porque después en el escenario local, lo que se ve dentro del Consejo Deliberante, eh, es por momentos cierta pérdida de brújula del, del bloque de frente de todos. Esto que decía de que se, eh, en algún punto entran, eh, en el sentido de que terminan eh, contestando eh, todos eh, de, dentro del bloque de frente de todos a cada una de las cosas que dicen... Eh, el, el, el bloque oficialista, eh, digamos, tiene que, haber, tiene que ver ahí con que le falta también cierta un, eh, unificación del, del bloque como para eh, poder cabalgar sobre algún caballito de batalla más concreto, que dentro, o sea, la, la municipalidad tiene un montón de, eh, de fisuras, por decirlo, ¿Dónde? o sea, o de, o de problemas eh, que tiene la ciudad que corresponden a la municipalidad y que eh, muchas veces le logran correr el eje. Eh, que, y esos problemas no terminan eh, teniendo fuerza dentro del Consejo Deliberante. Un uh -huh. poco se, se, se navega sobre esas aguas por estos días en el, en el Consejo Deliberante. Después, eh, digamos, más allá de lo de las TASER, este, eh, hubo otro proyecto que sí se aprobó. O sea, eh, por ahí ya yendo para el, para el lado de lo que sí pasó en el Consejo Deliberante, uh -huh. la parte positiva, eh, se aprobó un proyecto para eh, que en las salas sanitarias de La Plata haya... En promoción, información sobre la ley de parto respetado, que es un proyecto que... Eh, que hizo la concejala eh, Janina Lamberti eh, y que, eh, digamos, salió aprobado ayer y eso va a implicar eh, un, un programa que se va a implementar dentro de, los, de, de las salitas sanitarias y que va a permitir un acercamiento a lo que es el primer, eh, digamos, el primer eh, sector de la salud, digamos, este, la atención primaria a la salud eh, de lo que es la ley eh, de parto humanizado. Claro. Eso eh, por el lado de lo, de lo que sí se aprobó. Un apartado y es... te hago, David, ahí, sí. eh, si me permitís. También eh, eh, la... Más allá de que también son cuestiones que, que van ligadas a, a, a intereses, a aprobar, a, a acompañar, cosas que necesariamente, valga la redundancia, se necesitan. Eh, en el, el, Alrededor de los municipios, concretamente, una noticia que se ha pasado medio por debajo, puntualmente en las salitas, por ejemplo, de Berizo un reclamo de eh, los que venían trabajando hace bastante tiempo, que eran contratados, que eran irregularizados le eh, estamos hablando de las salitas barriales, primera línea, de fuego, siempre decimos, de salud, muchos empezaron a pasarse a planta permanente. Y eso se corre la bolilla dentro de lo que es el círculo, tanto en Ensenada, Berizo y La Plata, y empiezan a, no sé, a planta, a planta municipal, digo, ¿no? Estamos hablando justamente de ampliar el eh, sistema sanitario, eh, y eso medio que también algunos concejales y algunos... Referentes miran al costado, che, ¿qué está pasando? Hey, en Berizo. Los mismos trabajadores en permanente comunicación eh, empiezan a decir, che, mira, nosotros lo logramos, vayan por acá porque es necesario y ese efecto que todavía, insisto, y muy de a poquito se va eh, como mechando, está, pro, está por lo menos pensado que en Berizo quienes trabajan, quienes son justamente contratados, quienes tienen, eh, no me acuerdo ahora el número, hemos hablado un montón de veces de, del contrato pase en la planta, hace que meta alguna presión colateral también a lo que está sucediendo en la plata concreto. Eso para seguirlo también de cerca, digo, como, como un, un, un agregado ahí, David. Totalmente. Después hay otra, eh, digamos, ayer hubo una, una protesta fuera del Consejo Deliberante eh, de todas las organizaciones sociales eh, eh, contra lo que es el Código de Convivencia. Hubo algunos avances en lo que es la Comisión de Seguridad. El viernes pasado en la reunión de la Comisión de Seguridad, el oficialismo presentó algunos cambios al proyecto eh, para que no le digan, o sea, respondiendo un poco a las críticas eh, sobre el perfil punitivista que tiene el Código de Convivencia, que, que lo que decíamos que de convivencia solo tenía el nombre, eh, le agregaron algunos, eh, algún otro tipo de medidas alternativas a lo que son las multas y eh, la pena de arresto. Eh, entre esas medidas alternativas entra... El, algunas como, eh, por ejemplo, el, el instalar el concepto de mediación, la figura de mediación, eh, que no estaba dentro del, del código de convivencia llamativamente, eh, otras alternativas como el trabajo comunitario o los talleres eh, de, para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, como una gradación de, de penas, que era un poco lo que le estaban pidiendo o estaban criticando desde la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría del Pueblo Bonaerense, eh, y a lo que el, el municipio tomó como, como, como cierta voluntad de consenso eh, para lo que es la primera, eh, recordemos que se está debatiendo dentro de la Comisión de Seguridad el, el nuevo Código de Convivencia que reforma el, el actual Código Contravencional eh, y se está discutiendo por tramos, eh, esto sería lo que se refiere a la parte general, todavía no entraron en la parte más gruesa del, del proyecto donde hay eh, artículos eh, que afectan puntualmente a, a distintos sectores que son los que se estuvieron eh, protestando ayer eh, y... Hubo un punto en el cual el bloque oficialista mostró que tenía, que todavía no tenía una, una respuesta concreta, que era qué pasa con la pena de arresto. Eh, porque lo que dicen eh, digamos, los especialistas, en este caso la Comisión por la Memoria y, lo, y la Defensoría del, del Pueblo, es que eh, la pena de arresto es ilegal para claro. un municipio. Eh, un juez de faltas eh, no, no puede dictar una pena de arresto porque es una instancia administrativa, y eh, una pena de arresto la tiene que dictar, en todo caso, otra, otra instancia judicial mayor. Eh, esto está dentro del, del código de convivencia, además hay un otro punto polémico que es eh, que en caso de que no puedas pagar la multa, eh, sí. se te puede traducir esa multa en arresto. En arresto, Nada. o sea, la clasista de, está... Claro. No, no, elitista, o sea, poco. No, me agarran en la Por calle atito. vendiendo flores, vas para adentro, multa de cuánto, X módulo, no, no lo puedo pagar, ah, vas preso. Más injusto, échale sí. agua. Es increíble, o sea, eso, eso figura en el código, pero además figura que, eh, digamos, la, la, la pena de arresto va a ser en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, cosa que está prohibido. O sea, hay ya fallos judiciales, claro. que, más allá de que se siga haciendo, eh, eh, ponerlo eso en un código es arriesgado. Bueno, eso todavía, eh, la presidenta del, de la Comisión de Seguridad dijo, lo estamos debatiendo. Más Bien. allá de mi posición personal, dijo en un momento, como diciendo yo, no sé si estoy tan de acuerdo, pero lo estamos debatiendo. Eh, el representante del municipio dentro de la comisión, digamos, quien habla por el municipio, es el subsecretario de Gobierno, Nicolás Morzone, dijo, eh, bueno, hay otros códigos de, de contravencionales en, un, en, en el resto de los municipios de la provincia que tienen la pena de arresto, ¿por qué no nos dejan a nosotros mantenerla? Eh, lo que le respondían del otro lado es, bueno, estás hablando de códigos contravencionales que tienen eh, más de 25 o 30 años. Eh, si nosotros vamos a hacer una reforma del código justamente deberíamos actuar adecuarlo a los parámetros eh, legales vigentes. Eh. Y además para que sea un, eh, digamos, en algún punto, en esto coinciden, eh, digamos, todos los sectores, que debería ser como cierto faro desde la capital de la provincia hacia el resto de los municipios, un código eh, que ejemplificador, digamos, eh, para el resto de los municipios. Bueno, en este caso, eh, un poco se proponía volver para atrás, no, bueno, eh, miremos el resto de los códigos de la provincia, que ya tienen mucho tiempo y que tienen la pena de arresto, eh, y, y contemplemosla. Esa era la postura, el principio, del municipio. ¿Qué va a pasar este viernes? ¿Qué va a pasar? Dijeron dijeron que él, este, el bloque oficialista se comprometió a, eh, a, a tener una respuesta sobre la pena de arresto, que puede decir si sí, la mantenemos y sigámoslo debatiendo, o bueno, la quitamos. O a ver, habrá que ver qué otra alternativa pueden llegar a buscarle. Eh, y van a, eh, van a presenciarle el debate en comisión y eh, van a intervenir representantes de la justicia de faltas, y ahí se va a debatir puntualmente sobre el rol de la justicia de faltas. Hay un debate legal ahí también que es sobre la autonomía municipal. Uh -huh. eh, hay algunas contradicciones entre lo que es eh, la reforma constitucional del 1994, que le da autonomía a los municipios, eh, y que en la constitución provincial, digamos, eh, no, no, no se reformó en consonancia con, el, con, el, con la reforma constitucional del 94 Esto ayer también se debatió en el Consejo Deliberante, eh, porque hay un, un proyecto eh, presentado por el radicalismo en la, en la legislatura bonaerense eh, que apunta a eh, fortalecer la, la, la autonomía municipal. Eh, es un debate todavía dentro del ámbito de la política sobre la autonomía municipal de los municipios de la provincia de Buenos Aires, sí. sobre todo si pueden tener este, una instancia judicial propia eh, que implicaría, por ejemplo, que la justicia de faltas deje de, ser como de tener estas características administrativas y tenga otras... Eh, otras atribuciones como por, que necesitaría tener, como por ejemplo garantizar el derecho a la defensa, que es lo que no pasa, y por eso tampoco la pena de arresto eh, claro. debería implementarse. ni la pena de arresto y la Comisión Provincial por la Memoria lo que dice es tampoco los decomisos, o sea, un juez pues, de falta no puede autorizar decomisos, eh, sin embargo es lo que se, se hace, digamos. Claro. Eh, eso es lo, lo, lo que se va a debatir este viernes, eh, es como ciertos avances en consenso, pero puntos que eh, por ahora eh, marcan una divisoria de aguas eh, importante. Eh, También puedes. Perdón, David, muy interesante esto. Esto último lo vamos a tener que seguir porque si bien está en la legislatura provincial, incluso no tiene eh, estado parlamentario, es decir, todavía no tiene, no ha ingresado, no está ni eh, está en mesa de entrada directamente, no, no ha avanzado, estaba consultando a algunos legisladores esta semana. Lo que sí se busca en cierta manera es, en principio, mediáticamente instalarlo. Mediáticamente hay ah, ahí como eh, hubo una campaña se preguntaba, pero hay que ¿por dónde avanza esto? Mira, la verdad es que por ahora son solo títulos mediáticos, pero no, no se descarte eh, la posibilidad de que la autonomía en los 135 municipios en la provincia de Buenos Aires sea absoluta, es uno de los pedidos, con una reforma, como bien decía David, de la constitución provincial. O sea, bastante... Eh, ambicioso, por lo menos, lo que se está buscando instalar en un principio mediáticamente, después debatir en, en la legislatura provincial. Sí, David. Es, exactamente. Es, eh, en ese marco se da el debate ahí en, el, en la comisión. Eh, lo, lo que se viene ahora es el, el debate de este viernes que va a tener ese eje central, la justicia de faltas eh, y la posibilidad de, de, de, de que se mantenga la pena de arresto dentro de ese código, y después se vendrá el debate más... Eh, puntilloso del resto de los artículos que también bueno está en el medio la posibilidad de que haya alguna especie de no va a ser una audiencia pública sino alguna instancia de apertura del debate donde puedan participar eh, los sectores afectados que no están teniendo su, su voz propia dentro de la comisión y eso, eso también quedó en, en veremos, o sea, el bloque oficialista dijo bueno que este viernes va, va a traer alguna propuesta sobre ese punto también, eh, y por ahora sigue avanzando digamos el, el, el debate en esos términos, eh, y por lo tanto, digo al mismo tiempo sigue avanzando en la protesta, ayer hubo una, una radio abierta muy importante ahí en, en las puertas de pasaje de Ardo Rocha, y según, no va a ser la única medida, ya las organizaciones están pensando otras medidas de protesta para hacerse escuchar. ¿Qué pasó también? Esto que hablábamos de, de algunos proyectos eh, que, que digamos son presentados para hacer eh, una eh, puja política, eh, más que, la, eh, que el hecho de que tenga una viabilidad concreta. Eh, volvemos a lo de la tasa de capitalidad, que tuvo media sanción en, la, en el Senado, en el Senado. Eh, con un cruce picante que hubo entre eh, uno de los senadores del Frente de Todos, Francisco Durañona, y... El, el senador eh, de Juntos por el Cambio Juan por la Pablo. Plata, que es eh, Alan Juan Pablo, este, Juan Pablo Alan el, digamos, se, se aprobó el, finalmente Juntos por el Cambio logró eh, que, que el proyecto se apruebe instalarlo mediáticamente y bueno, hay un, un proyecto que ahora tiene media sanción que este, estipula la tasa de capitalidad eh, para la ciudad de La Plata que claro, va a ir ahora al, eh, a diputados y no tienen los números para, para salir habrá que ver qué hacen los los diputados por La Plata, porque en este caso el, el, el senador por La Plata, de frente de todos, este Omar Plaini, eh, el, el eh, digamos, se obtuvo en la votación, eh, hubo ahí también, un, eh, le dejaron, le quedó abierto el micrófono y se escuchó alguna frase ahí que va a quedar también entre las, las anécdotas eh, de los problemas del Zoom, eh, y digamos, el, el debate por ahí más importante fue el que tuvieron Alan y Durañona, sobre todo porque ahí la postura de Durañona fue, digamos, La Plata no es la única ciudad, eh, que tiene instancias administrativas eh, o, de, o de otro tipo que, tiene, que son provinciales y que le demandan gastos al municipio. Eh, lo, lo, más o menos acusó a los eh, senadores de Juntos por el Cambio de ser bastante centralista digamos de tener una visión muy centralista desde la capital, eh, y aquí al mismo tiempo le dijo, bueno, siendo la capital de la provincia le genera un movimiento eh, económico que habría que ver eh, si no compensa en algún punto la tasa de capitalidad. Eh, ese fue el debate que, que ahí hubo, eh, claramente, digamos, eh, tiene pocas chances de prosperar en, en diputados el debate sobre la tasa de capitalidad sí. y va a quedar nuevamente eh, en, en, en esta ida y vuelta que se repite en cada, cada gobierno provincial y cada gobierno municipal eh, de un problema no resuelto. ¿Qué, ¿Qué hacer con los gastos que le genera a la ciudad ser la capital de la provincia? Perfecto, Debbie, nada Completísimo. más, ¿no? Perfectísimo. No, es, Por todos lados ¿Cómo pasamos. te extraño, Debbie? ¿Cómo si te extraño? Se notaron que, las nada. horas que estuvo ahí adentro, ¿eh? Lo hicieron laburar y nos trajo de todo hoy. ¿Cómo te extraño, Debbie, acá en el, en el estudio? Eh, eh, quedaba ahí, atención con este último que decís, Debbie, para cerrar. Ojo con eh, los eh, les diputades para la votación, porque después van a venir, eh, si van a acompañar o no, la tasa de capitalidad, pero ya tenemos el título. Eh, la diputada de claro. Tud, el diputado Escudero. Eh, ¿Quién más está de la ciudad de La Plata? Bueno, hay un, un par más de la ciudad. Bueno, Susana González, pero Ensenada. Digo, no acompañaron. Ensenada no, no va. No acompañaron la tasa de capitalidad. Digo, ese así como se fue con play y probablemente sea alguno de los puntos en el caso de que el bloque de frente de todos acom se, no acompañe justamente esta decisión. ¿no? Ahí tenemos nuevamente algunos títulos. Seguramente. Seguramente, y después el otro tema que también está en, el, en la legislatura bonaerense es el presupuesto eh, 2021, eh, donde también hay un debate sobre las obras eh, que le tocan a la ciudad de La Plata, eh, que hay un, una cantidad de obras importantes, pero bueno, ya salió eh, algunos referentes de Juntos por el Cambio, como este, el, el diputado Lipovetsky, que es el, analizando el presupuesto, dijo acá faltan algunas obras eh, que estaban, en, en, en principio las esperaban y no están. Eh, una es la de Camino Centenario... Eh, y otra que tiene que ver con, también con obras viales eh, que según el bloque de Juntos por el Cambio no figuran. Ahí también hay una disputa eh, que también se va a traducir seguramente en algunos eh, títulos eh, para la prensa. Excelente, David. Y además que en los pasillos de Juntos por el Cambio apuntan a, eh, apuntan por lo menos, dicen, que quiere la intendencia el diputado Lipovetsky para el 23. Así que está tomando nota, anda recorriendo el barrio y todo. David, Exacto. antes de cerrar... Atención, antes de cerrar, la pregunta que nos hacemos todos: es, ¿Cómo se llama esa mascota? ¿Cómo se llama esa mascota? Yo estaba preguntando, ¿se escucha? Bueno, es, ¿Se escucha? ella Rosita, la, la, la dejé afuera, la dejé en el patio para que no ande caminando por acá. Y bueno, y protesta porque no, no la dejé claro. no la entrar al aire. Pero por favor, escúchame. ¿Quiere fama? ¿Quiere cámara? David, no, hoy te acompaño, te acompaño en la columna, nos encantó. Nos encantó de Está no la haciendo un piquete en este momento afuera, eh, que, queriendo salir al aire. Bueno, esos son los temas de, de hacer radios de casa. está ¿no? muy bien. Está no te vas bien. a escapar sin la pregunta de la consigna, David. ¿Has tradición. una tradición? Ir al consejo. Y ya seguro. Eh, espero seguro que no allá. se convierta en una tradición. Eh, me cuesta, o sea, la verdad, la palabra tradición me resulta así como claro. un, un poco eh, ajena. Eh, claro. Así que en este momento no estaría pudiendo aportar a la, la consigna. No pasa no, no nada. Pasó, tendría no que sos... haber tomado nota más temprano. No sos un chico de tradiciones, David, está bien. Te, te vamos a, a dejar ahí con ese título. Perfecto, David muy bien, muy bárbaro. Nos volvemos a encontrar el jueves que vienes. ¿te parece? Dale, pues buenísimo. Eh, un abrazo pasamos grande por ustedes, pasamos por PULSO, entonces un abrazo grande, David. Les eh, mandamos un abrazo grande también a todos los compañeros de PULSO Noticias, ahí www.pulsonoticias.com.